Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien porque esto va a estar ca-chido. Y pues bueno, espero que les guste. Somos Morralito Power. Es nuestro segundo video <risa> de Morralito Power. Yo soy Jared, está Alberto. Y bueno, también está Moisés, también está Carlos, pero por una que otra cosa no pudieron estar. Pero ya más adelante haremos videos con ellos. Esperamos. Es nuestro segundo video. Yo soy Jared y está Alberto. Y por lo mientras nosotros vamos a hacer videos llevándoles un poco de risa. Pero bueno, si ya tanto rollo, comencemos. Lo que veremos es la música. La música, ya que hay mucho que hablar sobre esto, ya que es lo que hace que nos movamos. Tengamos un estilo, que no, también bailarla, ya que nos gusta bailar. La música y sus bailes, ya que hay mucho que hablar sobre eso. Una música está padre, otra no, otra se baila diferente y otra cagada. La música se ama, pero también hay una que es muy odiada y muchos la conocen, el reggaetón. La verdad el reggaetón es medio pasable, pero cuando se sabe cantar. Y bueno, para ver cómo se canta el reggaetón veremos de alguien que sí sabe cantar. la mala de la los motores, la mala de la hermana y los a los motores, la mala de la hermana la mala de la la mala de la hermana y los los motores, la mala la hermana los motores, la mala de la hermana los motores, la de la pero no solo eso, traemos más talento que les puede llegar a gustar, y una de esa bella arte es el rap. Atento a cualquier momento y el momento yo lo siento, expresando este género con demasiado sentimiento, con mucho aliento. Yo. Uh, uh. Y uh, si es verdad, la vida uh. fue una mala pasada, es porque tú la vendiste, la vendiste y le vendiste una mala jugada. Si hay talento de jóvenes, ¿por qué no de señoras? Pero no solo eso, traemos más talento que les puede llegar a gustar. Y bueno, ya vimos tantos videos, pero pasemos a algo: a esos bailes chidos. Así es que, así es que, veanlo. Pero bueno, pasemos a un buen cantante. no digo cantante del que sea, sino un buen pero un buen cantante. Uh, uy, no, le va a dar baje a Selena Gomez. baby. baby. I, I love you like son, baby. ya vimos esto en pasemos a otro no, También hay abuelitas que les gusta cantar. Ellas se van a lo lejos, no se van con su chimaricú ni nada de eso. Yo no te tengo miedo. Vieja Viaja loca. Yo, rasuras el bigote y ya no hablen. Mejor cállese la boca y... ¡Cállese, a... cállese! ¡Ahora, oh, y bueno, ya, ya se acabó el videoblog, espero te haya gustado, te haya sacado una sonrisa siquiera, una chiquita por ahí. Ayúdanos con un me gusta para salir adelante y te sigamos sacando más sonrisas. Así es que, bueno, nos despedimos, recuerda. Para el próximo les tendremos otro Morralito Power que va a estar aún más chingón. Así es que, ¡ca chido! Bueno, ya les habíamos ya les llegado. Y pues bueno, cuídense. Bye. un me me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mamá mamá mamá no, no, mamá mamá mamá no, no, mamá no, mamá mamá mamá mamá mamá.